Y lavado de dinero Eso es algo terrible Bueno pues Reinaldo Pared Pérez dice No permite que jueguen con su dignidad Dignidad Tú eres de los cero puntos Reinaldo Y tú no tienes que hablar de dignidad Y tienes que entender que tu figura No agrada porque tu figura ha estado Asociada a escándalos de corrupción Usted y su hermano Que lo que se han hecho es Disfrutar del poder de los 12 de Leonel y de los 8 de Danilo. Usted tiene 13 años ahí dirigiendo la Cámara Alta. Y ahora porque los números suyos no dan y porque la gente no, no le gusta a usted. Eso hay que entenderlo. Puede venir aquí, señor director. Yo voy a hacer un breve comentario en ese sentido. Yo dije, cuando salió y fue electo. Gonzalo Castillo. Y yo digo que fue electo porque se convirtió inmediatamente, salió en un boom. Y se convirtió en un fenómeno electoral que puede ser un fenómeno político. La gente no está viendo a Leonel como el candidato que va a enfrentar a Luis Abinader. La gente está viendo a Gonzalo Castillo. Y ha generado, todos eso han aspirado en todo momento, me segura. Reinaldo Párez Pérez, Domínguez Brito, eh, Carlos Amarante Baré, se agregó Navarro, eh, ¿cómo se llama el que era profesor? Eh, el otro también, eh, se me olvida, el moreno aquel, eh, que dijo que no llegó con una mano delante y otra detrás. Y sin embargo, ninguno prendieron el gusto popular. Gonzalo ha prendido el gusto popular, porque... Además de lo que él implica en términos empresariales, sangre nueva, no está asociado a los escándalos de corrupción que vivió Lionel y todo el pasado que le arrastra, no carga con el fardo del PLD porque lo que ha hecho es servir a un presidente y eficientizar los servicios y parar los escándalos y convertir a obras públicas en una obra eficiente con el 911, con, con la asistencia vial, ¿Eh? con el programa de asfaltado de señalización en todo el país el programa de reducción de accidentes de tránsito la implementación de la ley del Intran bueno y este hombre ha hecho un trabajo extraordinario y ha calado en el grupo en el gusto popular y se ha convertido en un fenómeno electoral y por algo todos los que están de todos lados de Lionel le viven tirando y bombardeando inventándole cosas incluso Prácticamente, Leonel estaba prácticamente desafiando a, la, a pelear. Nada más faltó mandarle así que lo iba a mandar a matar. ¿Y qué dijo Gonzalo Castillo hoy? Gonzalo Castillo dijo que él no iba a pelear con nadie, que él no era un guerrero, que él estaba en busca de la paz, del servicio. Está, está, está siendo más inteligente. Y cuando le hablan del caso de Leonel, él dice que todos deben estar unidos y que el PLD debe ir unido. O sea, y todo el mundo sabe que incluso, fíjense, Jaime David Fernández Mirabal acaba de anunciarle el apoyo a Gonzalo Castillo porque él cree en la sangre nueva, los demás van adheridos. Eh, Domínguez Brito dijo que él la respetaba el acuerdo y que era un hombre respetuoso de su palabra. O sea que todo va a ir encaminado allá y por lo que veo se ha convertido en un fenómeno electoral y que ha calado tan grande en el gusto del pueblo que ha ido creciendo de manera alarmante. Cuando ustedes ven que los otros viven gritando y siguen con el lenguaje de atacar la corrupción del gobierno de, de Danilo Medina, aparece ah, el mismo gobierno Leonel que si tú ganas tú vas a tener que defender y cómo tú vas a defender a armonizar eso. Y ya las heridas que hay entre Leonel y Danilo y los grupos de ambos son insalvables. Fíjense lo que dijo eh, el ministro administrativo de la presidencia. Que hay heridas que no se curan con yodo, ni con metiolé, ni con curita. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame. ¿Cómo tú estás? Una ciel televidente tuya. Muy bien, gracias a Dios. Desde Novi, es para que me felicite a mi nieta Josmeiri, que está de cumpleaños hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A que está de cumpleaños hoy. Usted me, mandó, usted me mandó la foto, simplemente quiere que la felicitemos. ¿De parte de quién? De Luisa, tu abuela. De Luisa, póngale el cumpleaños feliz. Si no me mandó la foto, pues le dedicamos el programa con mucho cariño y amor.